Hay otro actor político que está tomando cartas en el asunto. Turquía también ha vuelto a tomar una iniciativa diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente Recep Tayyip Erdogan habló este domingo por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin para pedirle aceptar un alto el fuego en Ucrania, abrir corredores humanitarios y llegar a un acuerdo de paz. Turquía mantiene estrechas relaciones con ambos países, pero recientemente limitó ese paso de los buques de guerra eh, al Mar Negro. Un antiguo acuerdo internacional permite a Ankara bloquear el paso de buques por sus estrechos en tiempos de guerra, aunque no puede impedir que regresen a sus puertos de origen. Queremos conocer la postura de Turquía en todo esto. Se lo vamos a preguntar a Andrés Mourenza. Lo hacemos en Estambul. Vamos a ver, Andrés, qué hay en juego para el presidente turco Erdogan después de que el gobierno turco bloqueara, ya lo comentaba, el paso de los buques rusos por los estrechos que unen el Mar Negro y el Mediterráneo. Bueno, Turquía se halla en una posición delicada, puesto que es un miembro de la OTAN desde 1952, es decir, es uno de los miembros con más pedigrí de la alianza, pero también mantiene muy buenas relaciones con la Rusia de Vladimir Putin, de hecho, Erdogan y Putin ellos mismos uh, de de tú a tú han negociado uh, altos el fuego en diversos conflictos, como el de Siria o Olivia, donde eh, Turquía y Rusia apoyaban a, a partes enfrentadas del conflicto. Uh, Turquía también tiene muy buenas relaciones con Ucrania y apenas unas semanas antes de que estallase la guerra, uh, de, que esta de que se lanzase la invasión rusa sobre Ucrania, se había firmado entre Erdogan y Zelensky un acuerdo de libre comercio y se había establecido una alianza para uh, producir conjuntamente material militar. Por tanto, Turquía tiene muy buenas relaciones con ambos países. Erdogan ha dicho que no va a renunciar a ninguna de esas um, de esas relaciones, con ni con Ucrania ni con Rusia, y de ahí que aunque haya invocado el tratado de Montreux que le permite eh, bloquear, y ya lo ha hecho, al menos de cuatro uh, buques militares uh, rusos han sido bloqueados en su paso hacia el Mar Negro, también se ha negado a secundar las sanciones contra Rusia que, que han impuesto la Unión Europea y Estados Unidos. Andrés, quizás esas buenas relaciones que mencionas le han permitido al presidente turco pedirle a su homólogo ruso Putin un alto el fuego general urgente. Eh, vamos a ver, ¿es Erdogan un interlocutor a quien Putin quizás escuche más teniendo en cuenta, recordemos que Turquía no se ha sumado a las sanciones contra Rusia? Bueno, esta es muy difícil saber si Putin va a escuchar a Erdogan teniendo en cuenta que el presidente ruso al parecer ni siquiera escucha a algunos de sus uh, colaboradores más cercanos. Pero lo cierto es que Turquía, dentro de los países de la OTAN, es el que menos recelos despierta en, en, en Rusia. Y a su vez Erdogan también tiene un trato muy cercano, como decía, con el presidente ucraniano Zelensky, con el que ha conversado telefónicamente en varias ocasiones desde que comenzó la guerra. Uh, de hecho, para esta semana está invitado y, y en principio tiene previsto asistir el ministro de Exteriores ruso o Sergei Lavrov, a un foro diplomático en la ciudad turca de Antaria. Y también se ha invitado al homólogo ucraniano uh, dimitro Kuleva, aunque no es segura la asistencia de este, pero de, por el momento Ucrania uh, sí que ha dicho que da la bienvenida a los esfuerzos mediadores de uh, Turquía y de hecho uh, había ofrecido en varias ocasiones a negociar en Estambul y no, por ejemplo, en Bielorrusia como se estaba haciendo. Andrés Maurensa, muchísimas gracias. Un saludo a Estambul.